Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo con 5 diamantes abatidos en la Reserva Española de Cuatro Colinas Y sin más preámbulo, comenzamos Corzo Ahí delante tenemos un corzo Vamos a coger el king. El animal bandandito está parado ahí Nos está mirando y disparamos Abatido Vamos a, a mandar al perrete para que vaya por él Dejar el perrete como, como un rayo Y vamos a ver qué nos arroja nuestro corzo Era un nivel 3, seguramente nos, nos arroje un, un diamante Vamos a ver, efectivamente, un diamante 84,50 Una cuerna muy bonita, la verdad es que muy bonita y muy pareja Así que vamos a, a disecarlo Y ahora os pondré el mapa donde ha sido abatido nuestro animal Veis aquí en esta zona, el último lago que tenemos abajo del todo Y continuamos con, con la caza Liebre europea o carne para el arroz Vamos a mirar que he escuchado un abateo de liebre Vamos a ver, mira, ahí tenemos una, un nivel 3 Cogemos la escopeta, sale corriendo la liebre y disparamos, abatida Vemos que es la otra corriendo Vamos a ver, vaya, he fallado ese A ver si podemos con la otra Y también he fallado, porque tenía mal la distancia, la tenía 25 metros Pero bueno, eh, la liebre en nivel 3 la hemos abatido y efectivamente, un diamante, 6,60. Muy buenos impactos, además que es un animal precioso. Y como he dicho antes, es la carne perfecta para el arroz. Y ahora os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido abatida, al lado del lago. Como podéis ver, en el lago de los olivos, muy cerquita del puesto, llegando al lago, muy buena zona de liebres, jabalíes, corzo e incluso... Ciervos y a veces algún, algún ibice también se, se acercan por la mañana. Miramos por la orilla. No vemos nada. Así que si no vemos ningún lance continuaremos cazando. ¡Jabalí! Vemos hay un, un jabalí. Es una hembra. Vamos a mirar su vida algún macho o algún animal de más... De más nivel, cogemos el reclamo, llamamos, avanzamos a ver un poquito lateralmente, llamamos a ver si nos contestan vamos a ver si localizamos, ahí tenemos nuestra hembra miramos por un lado, mira yo me mandando uno, mira un nivel 5, un media está alerta Cogemos el 3006 y sí, disparamos, abatido, no, sale corriendo, a ver, otro disparo, y vamos a, a recogerlo, ahí vemos que viene otro corriendo, a ver si le podemos dar, vaya, qué fallo en este, sin mira, si sí le hemos dado, le hemos dado, pero creo que le hemos dado los cuatro traseros, los dos disparos, el primero y el tercero, el segundo de fallado. Vamos a ver qué animales efectivamente le hemos dado malos dos. No nos ha dado nada porque no hemos tocado lo de evitar. Venga, perrete, búscame el cochino ese. Ya sale perrete como una bala. Ya lo vemos ahí. Vamos a, a ver nuestro cochino. Un buen guarrete nivel 5. A ver qué nos da, será un trozo, será un diamante. Vamos a ver. Un diamante 144,40. Solo le hemos dado el primer disparo, el segundo hemos fallado porque estaba muerto. Le hemos tocado el hígado. La verdad es que es un diamante por, por muy poquitos puntos, pero a fin de cuentas es un diamante que es lo que cuenta. Y ahora os pondré el mapa donde ha sido cazado. Aquí abajo, justamente por cima de la, de la curva del cazador, al otro lado del río. Y seguimos con la caza. Muflón ibérico. Estamos en Colina Rota. Vemos, hay un corzo en el lago de Colina Rota. Vamos a ver. Ahí vemos un muflón, nivel 4. veo un nivel 5, media. Vamos a acercarnos un poquito, despacito hasta tener mejor distancia y vamos a coger el 3006 calibramos la distancia Ahí lo tenemos en el árbol en medio vamos a ver le y disparamos ese está muerto sale corriendo el otro le hemos dado mal le hemos dado en el culo a ver si podemos hacer otro tiro todos los animales salen huyendo a ver y ese le hemos dado también en el culo mal mal asunto Dos malos disparos en los cuartos traseros Pero bueno, lo que nos importa Era el nivel 5 Así que vamos a, a recogerlo Vamos, corriendo Venga, parrete, vente conmigo Y ahora cuando esté más cerca A ver si lo puedo localizar Venga, localízamelo ya Es una lástima Los otros dos animales, el nivel 4 y el otro Que les hemos dado en los cuartos traseros Pero bueno hay veces que no que nos ocurre eso. Luego ya lo recogeremos porque serán, se habrán desangrado. Pero nos habrá fastidiado el trofeo. Aunque lo que importa es este nivel 5. Que es muy prometedor. Muy buen impacto. Doble pulmón. Vamos a ver. Efectivamente un diamante. 182,20. Vaya cuerna más bonita. La verdad que, que tiene una cuerna preciosa. Así que vamos a... A disecarlo. Y ahora pondremos el mapa donde ha sido abatido. Mira, ahí lo tenéis ahí, en el lago de Colina Rota. Abajo del todo, de donde están los ibices de Beceite. Que ahora subiremos para arriba. Y nos vamos a, a buscar un ibice. Ibice de Beceite. Me he desplazado a una tienda campaña. Veo hay un grupo de ibices. Hay uno con cuerna bonita. Y disparamos Ha sido batido Venga, aprete vente conmigo Vamos a recogerlo Que estás equitecito Te había parado antes Bueno, pues ahí te vas a quedar, hijo mío A ver si podemos hacer la cena Son hembras, hay un nivel 2 también Pero vamos a ver este Que tiene una cuerna preciosa Un diamante, 197,70 Diamante pequeñito Pero... Es un animal espectacular. El, con la cornamenta que tiene este animal es espectacular. Lo disecamos. Y os pondré el mapa donde ha sido abatido. Al norte del mirador de Doña Emilia. Vamos a mirar. Vaya, me equivoca. Vamos a mirar con, el, con los prismáticos. Si encontramos algo y si no vemos nada nos iremos a montar el vídeo.